Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. <música> Guapa, <música> ¡Guapa! Cosa de China. Hoy os traigo eh, mis compras de Aliexpress con motivo del aniversario de Aliexpress. En Aliexpress, mira, mire. Y quiero enseñar Pues lo que lo que me, me cogí Que ya me ha venido todo No tengo nada Que me quede por venir ¿Vale? Y entonces mmm, quería enseñaroslo Mirad, compré estas florecillas Mirad qué mona Son de colorines Están hechas de Como de resina no llevan ni para colgar ni llevan imán. Así que se pueden pegar y se pueden colgar siempre que podráis taladrar ahí con el, con el cancamillo ese chiquitito. Y son preciosas. La verdad es que son súper coloridas y súper bonitas. Mirad qué bonitas son. Y trae bastante cantidad. Mirad, pedí estos charms de flores. Vienen 10. Las pedí variadas y me mandó 5 verdes, verde kaki. Una en rosa empolvada, una en burdeo, dos en celeste y una en naranja. Vienen ya con el, con esto para colgar, ¿ves? Y se cuelgan de esta agujerita. Están cerradillas, pero mira, son muy, muy graciosas. La verdad es que sí. Y me hubiera gustado que en vez de mandarme, yo qué sé, me hubiera mandado dos, dos, dos y dos. Pero bueno, me ha mandado muchas verde kaki. Y una sola en rosa empolvada y dos celestes. Bueno, pues esto es cosa de chavales. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos cómo son. Este, ¿veis? Que es este y este que es este. mira pedí estas barritas que son de Fimo, son de flores y mirad, son para cortarlas. ¿Veis? Nunca las he comprado así, siempre las he comprado sueltas, pero estas son las barritas para cortar y mirad. Las florecillas que trae cada color. Vienen 10. Y todas todos los colores son distintos. Y las florecitas pues me gustan. Yo creo que esto pues se podrá cortar con un cute. Con un cute que corte bien. Y una tabla de, de madera. O como el que está cortando un chorizo. Un chorizo. Sorizo. Pero claro, más finito. ¿Veis? Y me mandó toda esta. Y son monas. La verdad es que están bien. mira después pedí... Estos charms que me han encantado, pese a que no tienen movilidad ninguna, que bueno, si hubieran tenido movilidad hubiera sido... Vienen 10 y son estos abridores de, de botella, mirad, qué gracioso. Son súper bonitos, ¿eh? Después cogí estos charms que son galletitas, como barquillo, mirad, qué gracioso. A ver si se ve, que yo no veo si se ve o no se ve Ay, ay mira qué gracioso Y también vienen 10 Y también están hechas pues como de resina Pues una cosa así Mira, pedí eh, imitación de, de cana, caramelitos de goma Venían fatal, yo lo he separado Y lo he puesto en dos bolsas de plástico Estos corazones que parece que traen hasta el azúcar por encima. Esto parece un caramelo. Así que. Las que tengáis niños. Mirad qué, qué gracioso. Es. Y bueno, vienen en varios colores. Pedí corazones y estrellas. Y también colores variados. Hay desde rojo, rosa. ¿Seriza? Pero bueno, esto me da casi un poco lo mismo. Porque en un mismo. En un mismo de estos. Pues vienen varios tonos Entonces pues como que Bueno, yo la había metido aquí Pero ahora no puedo abrir la bolsa. Como que me da un poco igual Pero pero hombre, las flores no Porque las flores solamente tienen un color ¿Veis lo que os digo? Vienen 10, ¿eh? Y mira ahora el tamaño es súper bueno, ¿eh? Las cosas como son Y después, pues igual que aquellos Pero en estrellita esto Que parecen gominolas de verdad, ¿eh? Y traen 10 también. Este es de un mismo vendedor. Venía en un sobre, todo suelto, todo revuelto. No me hace mucha gracia que me lo manden así, la verdad. Después compré otra vez estos pompones que ya sabéis que son como de gasa. Traen todos estos colores. Esto ya lo he enseñado. ¿Vale? Los compré en tonos también mezclillas. Para tener un poquito de todo. ¿Veis? Y bueno, de esto todavía tengo, ¿eh? Compré de nuevo, que ya os digo que yo cada vez que hago una compra, pues, pues pido, porque, y como era también que era, estaban de aniversario y estaban baratitos, pues compré. ¡Mira, mira! Cabezales para las bolas. Si puedo abrirlo ahora. ¿Veis? mira son flores y son en dorado y en plateado. Y esto se la acopla según el tamaño de la bola que le vayáis a poner. Pues esto es muy finito, ¿ves? Y se puede ir doblando. ¿Qué es más grande? Lo abrimos. Y creo que trae la misma cantidad. Por lo que veo. Uno que de otro. Y esto, pues, siempre es bueno tenerlo. Pues para hacerlo. Los charms o los adornitos. Bueno, a ver. Se puede hacer lo que se quiera, porque mmm, se puede hacer echar para un lomo de un álbum, como se puede hacer un colgante para colgarlo, llevarlo colgado de tu bolso o de tu mochila, lo que queráis. Pues pedí esta pieza. Pedí a un vendedor estas letras, son Puffy. Si os fijáis, esta tiene en brillo, es en goma eva, son adhesivos. ¿Mm? Ah, pues mira, de Rossi Studio. Y pedí pues estas palabras que... Que vienen en inglés, por supuesto Y esta otra en plateado Que también viene en inglés y es de la misma casa Pero son eh, palabras distintas Y cogí estas dos Y también le cogí para San Valentín Estos, estos daiku, ¿Veis? Que, que bueno, que se le puede dar juego para San Valentín es tan gracioso También es eh, del mismo vendedor que esto Aunque aquí no pone nada de Rosy Estudio Esta Pone disco Y ya está, uno es grandísimo Uno es enorme ¿Es que es? ¿Es Este ¿Es, que es el más grande que ¡Oh! Los demás son chiquititos ¡Hala! Y hay uno que es Este ¡Uy! Este Tú eres bonita, ¿no? O tú eres bella ¡Guapa! Pues este es el más grande que trae Los demás son, pues, trae de todos los tamaños Y creo que sí son adhesivos A ver, ¿o no? No creo que sí son adhesivos, ¿eh? ¿Lo pone? Pues no, no lo pone, pero yo creo que no Que no son adhesivos No, no son adhesivos, ¿eh? Y vienen las corazones, flores Uno Uno de esta señora con la, con la rosa Vienen rosa, cajita o notita. ¿Ves? Y no sé si el, el chico también viene Así, mira Está aquí, ¿ves? El chico también viene carta, viene de todo, y esta pues pedí un paquetillo, y dije bueno, pero aunque no ponga la marca esa de de la Mary y esta, de la, bueno, Rossi Studios no importa, pero es del, lo compré todo en el mismo lado ¿eh? todo, todo es del mismo del mismo vendedor, mira lo voy a quitar, aunque lo tenga que dar rápido porque algunos son diminutos, y los voy a perder porque yo me conozco rojo. así que tampoco es que sean nada de otro mundo, pero bueno, esto después para hacer adornitos y, y cosas de esta pues está muy chulo, y entonces pues, pues, pues nada que lo voy a, pues esto. mira cogí estos char que me parecen súper bonitos, son del tipo los farolillos esos que compré la otra vez. También lo pedí de colores surtidos y me han mandado pues dos naranjas dos ámbar, uno amarillo y uno azul. Y estos son facetados, ¿Veis? Son grandes, ¿eh? mira que son aparentes y, y son facetados. Y creo que que están muy bien de tamaño, a mí que no sé, ya me, me la han servido muy pronto, muy contenta, mira pedí para la Pandora estos espaciadores o separadores, ¿vale? Que son de silicona, mira no sé si se va a ver porque son realmente minúsculos, son muy chiquititos, muy chiquititos, es solamente como si fuésemos un como si fuese una una arandela, ¿va? Y, y entonces esto es lo que hace que entre pied, entre adorno y piedra, piedra y adorno, pues no se no se rocen, ¿veis? Si es que no es nada, eh. Eso. Trae, traían 10, el vendedor me ha metido 11 y bueno, y esto lo quiero, ya os digo, para la Pandora Cogí este, que bueno Que está bien Ni grande ni chico Es un castillo No tiene mucho más que... Bueno, sí, que hace, las... hace doble La sombra, el fondo y el troquel ¿Vale? Pero nada más Embosa, corta, En fin Un castillo Tipo Walt Disney y algo así Pues esto, mirad el tamaño del troquel y bueno, está bien eh, Compré esto Que es un cestito Un cestito de pascua Con forma de huevo Hay que montarlo, no es grande Es más bien pequeñito Pero es muy gracioso Si troquela bien Que tiene muchísima Muchísimo A ver, muchísimos boquetes No sé cómo troquelará, lo tenemos que probar Si troquela bien mmm, Me parece a mí que puede dar juego Porque la verdad es, es que el cestito es Una monería Ahora hace falta eso Que todos estos agujeritos Estén lo bastante afilado Y que verdaderamente Troquele bien Pedí este, que esto es un robo a mano armada Vamos Porque esto es, vamos Minúsculo Es una pagoda Como una casita, mira Y es Súper, súper, súper diminuto Esto, pues yo no sé si tengo Mira, un entintado ¿Vale? O poner, Mira, el entintado hace más bulto Que es más grande y hace más bulto Que, que lo que es el contorno De la pagoda o de la casa Es súper chica Y valía 3 euros y pico Esto es que me Me decepcionó totalmente No le he dicho nada al vendedor Pero Qué rollo que feo, la verdad es que sí que esto es... Yo no digo que he hecho lo mejor que de mono pero así. Es que es tan tremendamente chico que es que... que... Vamos. Por fin me llegaron las bolas que yo había pedido. Que la otra vez no me llegaron, que me mandaron las la brillantes esas que parecen bolas de Navidad. Y esta vez ya sí recibí... A ver, recibí el surtido de bolas. Pero también es verdad que no vienen todas las bolas que aparecen en la foto del, del chino, ¿vale? Hay Sí, hay algunas muy bonitas. Mira, esta trae un zorrito, que supongo yo que será de la Dami y el bababundo. Esta trae números. El surtido es bonito, pero no están las bolas que, que yo... Pretendía que entre. No en las la, la bolas que tiene el chinito en la foto. Las cosas como son. Porque allí había de rombo, había de cuadrito. Y aquí pues esas faltan no están. Eh, no son feas, son bonitas. Algunas más que otras. Pero, pero no son las que él tiene puestas en la foto. Yo creo que es un gancho, la verdad. Me llegaron... Estas cabezas de conejito, que vienen 30 mogollón mil, mirad todas las que vienen. De un montón de colores y son cabezas de conejito. Y se, lo único que no me gusta mucho es que se atraviesan así. Es decir, que el, cone, el conejito, para que se quede así derecho, tiene que atravesarlo por aquí, con lo cual iría de lado. Depende de donde lo ponga. Si es para una pulsera, no. Pero si es para un colgante, siempre quedaría colgando... Eh, con la cabeza ladeada. Son muy bonitos. Tienen un brillo tornasolado. Aparte del, del interior que lo tienen eh, en opaco en distintos colores. Pero me hubiera gustado más que el agujero entrara por aquí. No, no así. Cogí estos como marcos. Son de, son de como de bronce. ¿Ves? traen todo esto, traen 8, creo, sí ¿Ves? traen 8 y bueno, esto se tienen colgantes para colgar ¿eh? se puede hacer un camafeo pero también eh, esto se puede quitar se puede cortar con el alicate y se quedan así le po podéis poner un letrero en una puerta o lo que queráis pedí como siempre los hilitos estos, los pinchitos para después engarzar las cosas. En dorado, en plateado, que los plateados son más chiquitos. En bronce y esto en, también en dorado. Pero esto, la diferencia que tiene es que, mmm, a ver, el final de esto es un aro y este no. Es como si fuera la cabeza de una chincheta. ¿ves? Y... Este es igual con la cabeza de una chincheta, pero si os fijáis, este no. Este lo que lleva es, termina en una argolla, ¿veis? Termina en una argolla, que ahí se le puede poner otra cadena, ¿veis? Y esto termina en argolla. Y este otro, el plateado, que es más chiquito, pero mirad, es mono. Mirad el terminal que tiene, es como si fuera la cabeza de un alfiler. Mirad. Que es muy finito, no sé si se verá ahí. Porque eso, la cabeza de un alfiler redondito. He pedido estos daikus, estos son del circo, de animales de, del circo. Y vienen bastante. Estos, estos creo que eran adhesivos, mira, ¿ves? trae el oso, el pierrot. No sé, la jirafa, un payaso, un payaso, payaso traen varios, ¿ves? Payaso, otro payaso, otro payaso, este da miedo. Otro payaso, un tigre, esto de feliz San Valentín, una cebra, un niño con globos de corazón, una jirafa, otro payaso, otro payaso, otro payaso, un elefante y por aquí quedan algunos que otros más que también son... que se han quedado ahí, no sé por qué... A ver, que es otro payaso y este payaso que este sí que es muy bonito. A ver, ahí. Y esto es estilo Tin Hall. Estas niñas que son hadas que llevan esas coronas tan... ¿Veis? Son adhesivos y no trae ninguna repetida. Son haditas, ¿veis? Algunas dan un poco de yuyu. ¿Veis? Como esta pues Pero un montón Yo Mira todas las que he puesto y, y en la mano tengo un montón más Pues esta Y estas sí que son Son adhesivas Y la otra también Porque se nota el tacto Y esta sí Pero la otra La otra no Pedí pegatina Pedí esta Que es de Perro y gato Creí que era solo de perrito ¿eh? Pero vienen perro y gatos, Pero no me importa Porque también me gustan ¿Veis? Y en vez de venir así En plan guasitas, Mirad cómo vienen. ¿Veis? Y bueno, trae una pila, mira. Se repiten, claro. Pero bueno, aquí hay un montón. Estas vienen en rojo, blanco y negro. Que se vea la primera, porque viendo la primera ya más o menos sabéis cómo son todas. esta, esta también son de animales y dice gracia. Son en colores, ya traen más colores. A ver, que os lo enseño. ¿Veis? Mira. Trae de Navidad. De Navidad porque un oso es sentado en una luna. Pero todas dicen gracias. Mira la de los conejitos. Y después pedí esta que es solo y exclusivamente de conejitos. Que pone Feliz Pascua. Esta. Pedí estas tres. Igual, tienen todas, traen más o menos iguales. A ver, esta se ha pegado un poco por aquí. ¿Veis? Así. Y son pegatinas, eso, en redonda. Tipo como, como etiqueta, como para cerrar una bolsa, algo así. Pedí, estos cierres son de metal. Eh, vienen en varios colores. Y volví a pedirme las anillas estas, que también son de metal, pesan un quintal y son de colores. Yo ya las tenía, pero me quedaban poco. Y el mismo vendedor vendía esta, estos cierres, ¿veis? Que, que bueno, que me mandó pues esto. Dos, dos, dos. Y después de esta, una de cada. Esta, que la otra vez que yo pedí, me mandó, me costaron carísimas y me mandó poquísimas. Y esta vez, pues me ha mandado, estaba, habían se conoce que han bajado, porque han mandado muchísimas más y el precio incluso era más bajo. Y entonces las volví a pedir. ¿Por qué? Porque yo casi he gastado casi todas las la rosas. Después, mirad, encontré estos sombreros de copa, son de plástico puro y duro, ¿eh? Vamos, ya veis, que parecen tapones. ¿Veis? Y traen, pues, en negro, en celeste, en rosa, traen 20, creo. En rosa traen 5, 5 y 5. Y en blanco. Y son sombreros de copa. Tú ya después los puedes decorar como quieras, les puedes poner las cintas, ¿vale? Y son sombreros de copa. ay ah, esto me encantó. Esta uva, que como sabéis, después en Navidad, después para la uva de... De la suerte, para ponerlo de charm. Son charm y son de piedre, piedrecita. Traen 5. Va, no valen barata ¿Veis? Y pedí uvas verdes. Y llevan vienen con su colgantito y todo. Y son monas. Pero eso que traen 5 unidades y no son baratas. ¿eh? la hay también en negra. Y un verde todavía más intenso. Que yo creo que es este verde. Que por cierto... Mirad. Le falta el colgante, o sea que timo al canto. A este le pongo yo una reclamación reclama al colega. Y después pedí estos caramelos que no me han gustado nada. Son de plástico. Tú le pasas las manos y notas perfectamente que... ¿Ves? Es que como que le notas, que es que tiene... Mira. A ver. Aquí le puedo meter esto porque es que entra... Están abiertos los blancos. Lo... No, no me han gustado nada. Eh, ¿Llevan el agujero hecho? Pues sí que lo llevan. Lo llevan aquí. Traen un montón. Pero no, no me han gustado. Yo, yo me lo esperaba de otra manera. Y no no me ha gustado. Pedí estos charms Que también son muy graciosos. Son gafitas. Emplateadas. Son gafitas. lleva aquí para colgar aquí, ¿ves? para colgar la gafa viene eh pero me hubiera gustado que esto se hubiera abierto que tuviera una bisagrita y se hubiera abierto pero no, son así vienen también un montón, yo creo que vienen como 20 y que son bonitas, pero yo me esperaba que tuvieran las patillas muchas veces pues que tuviera algún movimiento pero no, no tiene ninguno ahora os voy a enseñar los troqueles que pedí esto que ya así ah, si no vaya a ver nada, que ya os enseñaré lo que se hace con esto. Mira. ¿Esto qué es? Pues yo tampoco lo sé, porque no me acuerdo. Ya hace días que lo recibí. ¿Qué, ¿Cómo se hace? Pues esperaros, porque yo no me acuerdo esto, lo tengo yo que estudiar. ¿Qué más? De troqueles. La verdad es que estos troqueles tú los veis y eso qué es. De troqueles pedí esto son plantas colgantes que la verdad es que yo lo estuve buscando en Amazon y buscaba los de Sisi pero no los encontré miré también en a ver si los a ver si los tenía que va, no hubo manera no los encontré y entonces pues los cogí allí en AliExpress pedí la familia unida y creí que eran un poquito más grandes pero no, ay mira y el vendedor me ha regalado esto no lo había visto Dos golondrinas Qué gracioso Las golondrinas me gustan mucho ¿Ves? Mamá, papá, la hermana, el hermano, el perro y el gato Y me ha regalado este par de golondrinas Qué bonita Me gustan mucho ¿Ves? A ver, las pongo ahí Es que el perrito pilla al revés Pero es un perro, ¿eh? Ahí Pedí esto. Ah. Que esto es para hacer una cesta. Sí. Este que es para hacer una cesta. Que ya os lo haré. Para que la veáis. Y queda muy muy bonita. Me gusta mucho. Esta cesta. Si troquela y sale tal cual. Queda súper bonita. Y ya. Por último. Enseñaros este. Que también es para hacer. Los de estos plisadillos. Y, y para hacer. Hace. Hace de, de, de, de dos formas o de tres formas distintas. A ver que os lo enseño. Mira, es este. Y es para hacer la piruleta escrapera esas que hacemos. ¿Vale? Y creo que es muy bonita. Hace flores con pétalos. Pero de... Como escarapelas, ¿no? Así. pues Pero el, el filo son pétalos. Y me gustaron. Y y dije bueno pues me lo voy a pedir y ahora sí que ya por último os voy a enseñar una cosa que la otra vez no enseñé el otro porque se me quedó en la cesta y ya se me pasó que he encontrado también mira esto que eh, de la luna y yo que yo no sabía ni desconocía totalmente que tuvieran sello pero lo encontré y dije jolines pues mira yo me lo voy a comprar. A ver si aquí se ve. ¿Veis? A ver. Es que le da la luz. Y he puesto esto para que no se refleje. Pero claro, en el plástico este se va a reflejar. A ver, así. Uy, ¿Dónde estoy? Ay, no, se va a reflejar igual. Esto es que no lo he sellado. Lo tenía que haber sellado y enseñarlo Bueno, cuando lo selle. Os lo enseño, porque si no va a durar mucho el. Os vais a aburrir. Así que os enseñé el otro. El otro lo enseñé estampado. Que dije estampado el de la niña en la guardilla. Pero este no lo he llegado a enseñar. Claro, claro que lo enseñé. Y este es que no lo he llegado a estampar. Porque la verdad es que mira, no he tenido tiempo porque llevo. Unos días súper liada con un montón de cosas. Y no descra, no tiene nada que ver descra. Eh, vida personal y es que no he parado. ¿Veis? También estoy sacando la ropa de invierno. y Metiendo, o sea, al revés. La ropa de verano, metiéndola de invierno. Y entonces, pues que no me ha dado tiempo, la verdad. Pero cuando lo selles, o le digo, o cualquier día que haga otro haul, os lo enseño. Y ya veis. mira fui al bazar. Ayer y encontré en el bazar, encontré esto que es de J.Y., &E, que ya lo había comprado otra vez. ¿eh? Son nada más esto Una cadena dorada y otra cadena plateada, con los eslabones un poquito grandes, para que por ahí pueda entrar la argolla y pueda enganchar lo que vaya más colgado. Vamos. También estuve en, en Esfera y en Esfera encontré estos pasadores. Que me parecen que también quedan muy chulos, son de corazones, dos plateados, dos dorados y dos en oro rosa. Y me parecen que quedan muy bonitos para como pinza. Mira, encontré también allí estos pins que trae una margarita que es súper bonita. La abeja, un escarabajo y un una hoja de, de mosquera. ¿no? También en Aliexpress me pedí, los compré en bronce y lo he comprado ahora en dorado que son los pomos estos que os dije la otra vez valen de patita de, de pomo de cierre de lo que queráis bueno pues también me lo he pedido en dorado ya que estoy que en el bazar me compré estas blondas que la encontré en blanca chiquita había también grande ¿eh? había tres, tres tamaños en el bazar en esfera también me compré estos guasi que mmm, Probablemente no sean para mí. Sean para enviarlo de regalo en los Snape Mail de mis Paint Son para mis amigas. Mira, qué bonito. E holográfico. Este de estrellitas plateada. Fondo lila, muy bonito. Este, este el plateado normal. Este que es de unicornio y viene también plateado. Y este que es como un celeste muy clarito, muy clarito. Y tiene purpurina tornasolada. También en el bazar dos hojitas de estas de imán. Que estas son más gruesas que las que yo compro y me costaron más baratas. No sé. Pues esta y después compré estos tres daikus que son pegatinas. Este tema mmm, navegante. Este también un poquito de todo. Este es más vintage. ¿Ve? Y este que es más veranito, más florecita, más de otra manera. Más dibujito. ¿Ve? Mi máquina de Snap se me... Es que se, me, se me la rompí Se me rompió o no la rompí Y como no tenía recambio y tal Iba detrás de una Y Rosa eh, me dijo Mira, he visto una que tengo apartada Lo que pasa que es un poquito cara y tal Y entonces fui Y la vi y la compré Es muy mono Y aquí pues vienen las instrucciones ¿Ves? Cambiándole el cabezal Pues Te pone... Una cosa u otra ¿Veis? Aquí está También cogí en el... mira, a una 50 de JIE Encontré estos. Esta tira de pompones Bueno Sí, son como pompones No, no pompones, no, de lo otro. Eso de flequito Mira, no trae mucha cantidad ¿Veis? Y trae colores pastelitos Por eso cogí uno Aproximadamente un metro. Pues será una yarda. Mirad, compré esta, esta purpurina medio naranja, medio salmón. Que me gustó. Hay muchas de estas de purpurina. Y me gustó también porque trae la boquita muy finita. O sea, me gustó la botella y por ahí puedo ir echándolo con precisión. Y me gustó también el color. Había roja, verde, pero este color me llamó la atención. Y como ahora llega el verano, pues dije... Pues está, hasta aquí mi haul de compra de Aliexpress, de bazar, de bazares, porque son dos bazares, y de y de, de Tiger. Bueno, de Tiger compro otra cosa, que es que la tengo colocada, por eso no me acordaba. Mirad lo que cogí, no había de nada, eh. Por nueve no había ni pegatina. pero sí que encontré esto, que lo vi como novedad, ¿ves? que es para poner lápices... Y yo he cogido y he metido ahí todos los lápices. ¿Veis? Es de plástico. Había en blanco y en verde. Y yo lo cogí en blanco. Porque lo hubiera cogido rosa. Pero como no había, digo, pues blanco transparente. Y cogí ese. Y cogí uno de cajoncito. Este. ¿Veis? De cajoncito chiquitito. Que también lo cogí en Tiger. No había nada más. En Tiger. Pocas cosa Aquí es que ya tengo guardado. ¿Veis? y este, que también lo, lo cogí en verde porque este nada más que quedaba o verde o negro me parece pues sí, sí ya me paro y ya me voy, cuidaros sé felices y hasta la próxima chao No a escarp Quieres una lata tuvea Un álbum que busque nuevas obras diseñar Porque tú, tú, tú Eres tu pueblo Scrap Fuimos a